Hola amigos, estamos aquí en nuevo video para este canal esta vez haré una especie de review de una película. Bueno, película que se ve solo en la televisión, pero yo quiero comentarla. Bueno, este es mi canal, yo lo, lo que yo ¿no? Sobre una película de Ben 10: Ben 10 Invasión alienígena, creo que se llama así. Bueno, yo quería comentarla porque esa película me, me, me gustaba mucho de niño, ¿no? Y bueno, a ver la hora veo unos detallitos que puede ser mm, interesante. Y bueno, para no perder ese tiempo, arrancamos con el video. Lo que podemos ver es un montaje del auto que es muy parecido, obviamente, a la, de la serie animada. El peligro comienza con Kevin Levin en la serie de almacén, donde la tiene algunos traficantes que venden tecnología alienígena ilegal, que son altamente peligrosos. Y no sabemos cómo estos motoristas lo han obtenido, si da parte del villano que ya vemos después. ¿Qué es? ¿No lo sabes? ¿Es un arma? Dispara puede volar cosas? Esa es información importante para un comprador. realmente estaba investigando, espiando que era eso y aparece Ben y... Y bueno, se presenta a una chica que estaba con ellos, que eh, aparentemente Ben la conocía, que es una amiga de la infancia, y ella está investigando sobre esos chics porque su padre se había perdido, obviamente, o no sé. Pero vemos que estos chips actúan de forma rara ya que explotan. Explota y sale del tubo ese y empieza a atacar de forma random a todos. Y bueno, estos chips no sé si quieren matar a los protagonistas o qué. Pues están dando vuelta y rompiendo esa viga de metal nomás. Evidentemente estos chips dañan los Omnitrix, pero después vuelve a funcionar. Y en vez se transforma en un frío computarizado que va a detener al tipo ese. Con su de hielo va a congelar a todos esos chips. La verdad después de destruirlo, no sé por qué el frío da la vuelta si no tiene al villano, porque se da simple vista que está ahí parado. Hubiera atacado al instante, bueno y lo ataca, pero después tira uno de esos chips con unos efectos eh, realmente truchos y. y el frío justo ya se transforma. Se transforma y el tipo desaparece de la nada. así ah, Y la piba amiga de Ben también desaparece. Y bueno, parece que rescatan un pedazo de chip ese y se lo llevan a un autorio subterráneo propiedad de los plomedos que estaban esa eh, que están en el sótano de un taller mecánico. No trabaja que obviamente. Empieza a investigar sobre los chis de dónde vienen. Ya parece el abuelo Max. Es interrumpido, se vuelta por la. Seas quien seas, escogiste el lugar equivocado para entrar. Vas a ser frito, rostizado, molido, Mejor no. La piba Elena, esta. Que se ha metido en instalaciones sin que nadie la vea. Aparentemente, el abuelo Max está re enojado con ella y su, y su familia, ya que aparentemente su padre había robado los chis años atrás con lo cual la piba le, le pide ayuda a Ben y a todos sus amigos que su padre está en peligro que lo controla o algo así pero el abuelo más no le cree una mierda y le dice a Kevin que la eche pero Ben des desobedeciendo las órdenes de su abuelo se va con ella y van juntos a, a averiguar qué es lo que pasó y mientras tanto los demás se investigan por su propia cuenta y vemos que se revela que este es el padre de la piba esa y bueno parece que tiene el poder de controlar los chis y a estos a, este, a estos dos vagabundos ¿Que no, por qué no le rodea tanto los chis y solo se le mete uno en el cuello Parece que a Ben y a la, la piba le sigue las pistas a este lugar Llevan a este lugar donde hace envío de no sé, no sé qué cosa y se van a que el padre de ella había encargado mucho de esos chips Después de la nada aparecen estos tipos medio zombies Y después ya se revela que tienen los chips en el cuello Que da control mental pero en el cuello sería más lógico en el cerebro pero bueno Y si casualmente creo que no había tanto presupuesto así que Ben no podía transformarse en ese tiempo pero hace una especie de onda expansiva de reloj, que eso nunca pasó en la serie, es onda expansiva que hace volar todos a la mierda con un cable que tiene atrás de la espalda. Después se acaba de moto y sigue derribando más tipos estos. Y bueno, las pistas que hace Wendy y Kevin la llevan a un central de correos o algo así. Se encuentra con un tipo random que dice cosas sin sentido. Le hice algo de una reina que claramente, todo dicho debe tener una reina como si fuera las hormigas. Después, varios chips persiguen a los pibes. Que los chips se pueden transformar en lo que sea, con una rueda gigante que los van a aplastar. Después, una bola afilada con púas. Pero ahí, lógicamente, el, el auto es mucho más rápido que eso. Pero bueno, logran volar la mierda del auto de Kevin. Se traen, pero obviamente no le pasa nada. De pronto llega Ben y la piba rescate. Y bueno, Ben se transforma en un mongosabio sabio hecho por computadora. Y en los cuida claramente para bueno, no ser tan falso. Pero bueno, así que tiene su primer pelea de la película. Ya, parece que a mí no puede encontrar a un o qué porque está así de forma rara, pero bueno. Así ah, que no dijo ni una palabra, después vuelan a la guardia de los promedios, después descubre que esa infección de chis se, ha... se ha esparcido por todo el mundo Pero rato después el abuelo más actúa de forma extraña y empieza a atacar a los pibes, pero lo retiene Y el abuelo más empieza a delirar y avanza la reina y la reina tal esta, y bueno el abuelo más sospechosamente desaparece Y bueno descubre que la base secreta donde se ha esparcido en todo el mundo es en una parte de Misuri, una parte alejada obviamente Pero como van ahí, Sospechosamente en ese momento Kevin estaba haciendo un auto para... para ver para su cumpleaños No te apresures, genio. pero lo va a conducir porque ha destrozado a su auto pero igual ve lo conduce amenazándole con que como se van para allá y ahí comienza a entrar de forma sigilosa en esas instalaciones secretas me están apareciendo todos los chis enviándose por correo las cajas parte del central de correo para enviárselo a todo el mundo. Parece que se, la reina es el tipo es el padre de la piba que sale del cuerpo algo así los chips eso sale del cuerpo de unos, de unos tubos plásticos todos los chips de eso y bueno y bueno parece que lo descubren escucharon que estaban hablando y bueno bien ven ya se transforma en otro alien un alien nuevo parece que él tocó una parte del chip y absorbió la DNA y bueno se transforma en uno de ellos. Sí, un nuevo alienígena, que su poder es tener cualquier cosa necesaria para atarmar como unas alas o unos cablecitos para tirar láser y muchas cosas Y hacerse más pequeño Sí, descubrí al instante cómo usar los poderes ¿eh? Y se mete dentro de la raíz al tipo para buscar a la reina que está dentro del cerebro creo Y a los pibes todo intenta golpearle a todos, a todos los inocentes que han sido controlados por los Chips bueno, La reina intenta controlarle a A, a B, no, pero, pero no, después se viene una pelea computarizada Buen pelea y usa sus escaleras luminosas y eh, se da vuelta. Y vemos que es una doble, obviamente, pero bueno, y se sigue atacando. Vemos que esta Elena agarra dos palos y empieza a golpear como un agua. Y bueno, Kevin al fin usa su poder de absorber como el hombre absorbente y tumba toda esa mierda, pero solo dura unos dos segundos. Y bueno, la gente se mueve demasiado lento. esos láser que le tiran al cerebro, del tipo no le hacen daño, no se rompe una, no se rompe una neurona y nada. Así ah, sí en me dispara. Ah Así tiene cabecitos y empieza una pelea con cabecitos y, pues, y se empieza a activarse para más de caos a todo el mundo y bueno a la pena final ven a último momento lanza un super rayos y bueno y mata la mierda y vuela la mierda la reina y, bueno vemos que estos chips parece que explotan eso padece obviamente no hay que explotar el cuello o el cerebro no sé pero bueno parece que se disuelve en polvo o algo así pero, bueno le salen unas luces de la cabeza y bueno y se esparce todos los chips eh, es verdad explotan los chips pero no explotan en la cabeza bueno bueno, bueno no voy a detallar mucho eso bueno ya ven sale de la nariz del tipo bueno el tipo ya tipo ya vuelve el conocimiento y ya es el a ser el padre que ya dijo que es, ¿no? Es un buen tipo y todo eso. Y ya todo vuelve a la normalidad. Ya se encuentra con el abuelo más. Y ya tiene un nuevo equipo, aunque la piba no aparece más en la serie, ¿no? Y me conduce el auto y bueno, así termina esta película. Esta fue la review de Ben 10 Invasión de Alien. Si te ha gustado el video, dame un me gusta, comparte y suscríbete si quieres más videos como este. Y bueno, para el próximo review, eh, haré una, un resumen del, lo siguiente, ah, de la continuación de, de esta película, que son creo que dos capítulos de Ultimate Aerial. Y tengo empezado a hacer también otro review de lo que sigue de Marvel, de Spider-Man, de la saga Spider-Island y creo que la de Hogwarts y también la segunda temporada. Y bueno, amigos, es todo. Hasta, hasta un próximo video. Chao. Antes de irme, quise mostrarles que salió una imagen filtrada, creo que todos saben, ¿no? Pero quiero decir mi opinión nomás de esta imagen de Venom. Eso está, está muy buenísimo. La verdad, sí da miedo. Ojalá que esos rumores no sean ciertos de que van a, de que van a ser para la menor edad. Espero que no sea cierto.